Bienvenidos a otro nuevo video, el día de hoy subiré dos videos, espero que les guste y un saludo por parte del Halo 104 Luquia Matías Sirpa, un amigo y suscriptor. Y gracias a ustedes por hacer que este canal crezca y disfruten el video. Hola bienvenidos a otro nuevo video, esta vez el día de hoy vamos a jugar de nuevo un juego que ya no había jugado hace, hace unos cuantos años atrás sí como ven estamos jugando roblox un nivel o un mapa llamado bad city y lo que tenemos que hacer pues <coughs> pues hay como tres tipos de clase no eh, aquí a ver espérame aquí en esta parte no espérense espérense, espérense, espérense. acá en esta parte puede ser prisionero policía o héroe y yo pues ya saben pues me gusta más el ser prisionero por una de las simples razones de que siempre me ha gustado, pero siempre, pero siempre, pero siempre me ha gustado pues obtener dinero, ¿no? Y gracias a unos amigos ya queridísimos de hace muchos años, pues pues otra vez me acerqué a Roblox y aquí ya, ya desde hace mucho tiempo que ya no lo jugaba, así que pues ya otra vez empecé ¿no? a jugar Roblox y toda la cosa y todo chido y todo y toda la cosa y todo el chido pero hace años que ya no jugaba Roblox así que pues todavía me acuerdo de qué todavía me acuerdo de qué que, que, que, que, que había aquí no sé bueno todavía me acuerdo de cómo se jugaba esto y ahora lo que tenemos que hacer, pues, es escapar. Este es otro mapa. Este, uh, um, creo que hay uno que se llama Jadebrick. Que lo estuve jugando con un amigo que se llama Sebas. O Sebo56, no sé. Bueno, pues es que se cambia el nombre. Eh. No sé cómo, cómo decirlo. Pero estuve jugando con él en un directo que hice. Hace ya mucho. Y entonces... Ay, ¿me quieren dar o qué? Así que... Pues vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir. <coughs> Ay, mamá. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir. Pues.. Pues armas, ¿no? Y yo como ya me sé el mapa de así de bien chidoris. Ya lo estuve jugando. Aunque sí no sé si esté bien la calidad. Porque hace mucho que ya no grababa y espero que salga bien este video. Porque.. Porque no, ya está. <coughs> ya tenía añísimos, añísimos de que no hacía videos Así que pues a ver si me sale bien esta cosita Ahora lo que tenemos que hacer es irnos por acá y mamá Es bueno, pues por acá También hay unos truquitos y secretos de aquí, de este Bat City Que los diré mucho después Ahorita nada más estamos aquí jugando para enseñarles o mostrarles, algo Ahora lo que tenemos que hacer es llegar acá. Justamente, abrete, estés Y se abrió. Ahora nos cambiamos de ropa y ahora sí empezamos lo que tenemos que hacer. Vamos a comprar, vamos a agarrar uno de estos, no sé qué quieran, o pistola, pistola o esta cosa, o esta metralletita. Y ahora la granada, no es tan importante, pero pues... A veces ocupa. No le agarre. Ahora sí ya. Queda la necesita. Agárrate, granada. No se agarra. Ahí está. Ahora, si nos, nos, si nos da tiempo, vamos a ir. No, este, este es mi moto. ¿Qué le pasa? Me han robado mi moto. ¿Qué le pasa? Y mi moto. Y mi moto. Y mi moto. Y mi moto. Yo quiero mi moto. Ahí está. Yo quiero mi moto. No, Ahorita no necesito actualizaciones. Jajaja, ja, ja, aquí se de debe. De. Apúrate, apúrate. Si no nos van a cerrar. Tenemos que ir ahí en donde está parpadeando. Porque de ahí vamos a sacar algo super mega ultra importante. Necesitamos super mega ultra importante de ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es llegar super rápido. Ábrete, sésamo Abrir, abrir, abrir aquí, subir, subir, subir y ahora como está este tiempo este tipo, lo que está haciendo este tipo verde, rojo, blanco verde, verde, rojo, blanco verde, verde, rojo, blanco, verde no, no, no súbete, súbete. verde, rojo, blanco, verde verde, rojo, blanco, verde verde, rojo, blanco verde, verde rojo verde, rojo, blanco, verde Ay, esto sí hace daño lo que les dije verde Rojo Blanco Verde Ahí estás Y ahora como han visto No, no, espérate, no, espérate What? What? No, no, no, tengo muy poca vida, tengo muy poca vida Corre, fresco corre, corre, corre Pero lo que tenemos que hacer es correr aquí No, no, que no, no, toque. Que no nos toquen porque tenemos muy poco, muy, muy poca vida. Venimos para acá. Ya después de esto, pues si queremos, pues aquí agarramos. Agarramos tantito dinero. Esta tarjeta es súper, mega, ultra importante. Se llama Buscape Card. Porque con eso... Ahorita les mostraré qué tenemos que hacer después. Consigue más dinero, consigue. Bueno, agarra más dinero. Tú puedes, agarra más dinero. Agarra más dinero, tú puedes. Tú puedes Tú puedes, tú puedes, ahí estás Ahora sí, ahora lo que tenemos que hacer Es irnos de aquí, no Que no me toque, que no me toque Porque si no hace daño, hace daño Corre de forest, corre Mira, es Correr, correr, correr Y ahora lo que tenemos que hacer es abrir esta ventanita Y ahora irnos de aquí Y ahora lo que tenemos que hacer Es Irnos Hacia, puesto hacia Hacia allá, ¿saben, no? no? Adiós, adiós No necesitamos esa policía Ahora lo que tenemos que hacer Es llegar aquí a la base criminal Y dejar Y casi, casi, casi Me cerró y lo que tenemos que hacer es entrar. Listo, ya. Y ahora esto es súper mega útil, importante. Ahora nos vamos. A ver, te Funcionó. Ahora lo que tenemos que ir es llegar hasta. Porque a veces te gastas muchísimo. ¡No! Que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Casi me morí, casi me morí. No, no te moras, no te moras. No te moras, no te mueras. No, te mueras, no, te mueras. no, no, no, no, no. No, no, ¿qué pasó? No. No, ¿qué pasó? Los fallos de la vida, ya sé. Los fallos de la vida. ¿A la verdad. A ver, mira. suena como ese de nieve pero está? otra vez ya empezó con sus estas cosas, me suena ah ya te vi ah ya, eras tú yo creí que era uno un superhéroe pero no, jajaja que quise de. de, de, de, de, de. D-D-D-X, de x Creo que aquí ya somos muchos, ¿no? ¡Fiesta! ¿Qué dice? Hola, bros Hola, bros Oye, cálmense, cálmense, cálmense ¿Quieren bombas? ¿Quieren bombas? Pues aquí hay bombas, aquí hay bombas, aquí hay bombas Aquí hay bombas, aquí hay bombas ¿Quieren más bombas? Pues aquí están sus ¡Vaya, fiesta! fiesta Fiesta, hasta, no más, no más Hay nada más, 300 3,000 de dinero, qué poca abuela Ustedes son, ja, pero qué tonto Vámonos Y aquí, agachados, aquí, agachados, acá, agachados Así, llegamos más rápido Así llegamos más rápido Ahora sí, ahora Tenemos que esperar Hasta que abra la parte de allá Tenemos que esperar Todavía muchísimo tiempo Ah, sí, verdad a pedir un cochecito, aquí un cochecito. Ah, ya, tómala, tómala. ah pero no se vale. Tómala, jajaja, ja, ja, ya sé que me ibas a poner, eh. Ah, ya está abierto, ya está abierto. ¡Córrele, corre de por sus vidas! corre de por sus vidas! ¡Recárgate, recárgate, recárgate todo! Nada más vamos a necesitar el Tech 9 No sé para qué sirve Tech 9, pero Tech de Monterrey, de seguro A ver, blanco, azul, rosa, blanco Blanco, azul, blanco, azul, rosa, blanco Blanco, azul, rosa, blanco Blanco, azul, rosa, blanco, blanco, azul Acuérdense de eso porque les va, les va a servir de algo Blanco, azul, rosa, blanco. Blanco, azul, rosa, blanco. Blanco, azul, rosa. Blanco, azul. Ay, mamá casi me rosa. Blanco, azul. Ay, casi. Blanco, azul, rosa, blanco. Ahora sí. Blanco. Azul. Rosa. Blanco. Ahí está. Pues para que no lo sepan, el medio azulito así, azul marino, algo así. Es el... Sí, el blanco, pero... Pues no sé, ya saben cómo es esta cosa. Ay, gracias por salvarme la vida. Ahora sí, vámonos. No, no que no, no, no, no, no me quites, no me quites vida. Ahora sí, venimos para acá. Ahora vamos a robar tantito, no sé, tantito dinero. Pues ahora sí, otra vez, segundo intento. <coughs> Listo, ya conseguimos un poquito más de puntuación y mucho dinero Ahora sí, ahora ya como tenemos esta carta según intento A ver si no pasa nada malo Lo que tenemos que hacer es llegar hasta Ahorita les enseño hasta dónde tenemos que llegar Tanto. Es para eso mijito. Que por mientras vamos a robar. A ver, vamos a hackear esto. Esto lo bueno es que sabes cuánto te dan. Aquí te dan 200 pesos, pero aquí tienes ya una fortuna. Ahora para esto nos va a servir la, cl la clave del bosque card. <coughs> y ahora sí es como tenemos el Jackpack, el maravilloso Jackpack. Maravilloso Jackpack. Para que de nuestras vidas. Ahora nos vamos. menos puede conseguir todo el dinero. mi avión sigue ahí, que bueno mi avión presidencial sigue ahí vámonos uh -huh. sí, pero no te, ves, no te ves tan ¿qué? pasó ¿por qué, por qué me veo así? a ver, a ver vamos a ver que no me gusta que esté tan cerca de la cámara Porque si no Y ahora nos vemos Hasta la próxima Chaito